Se merecen mucho más, nos merecemos mucho más los activos, pero también nuestras compañeras y compañeros jubilados, que tienen rezagados muchos, ¿sí? El tema de su pensión mensual, que algunos alcanzaron la cotización de 10 salarios mínimos, que es el tope, ¿verdad? Y que se les vino actualizando su pensión y quizás... No estén bien, pero están mejor que aquellos que antes que se reformara la ley del ISTE no se actualizaba su, su pensión y se fue rezagando. Seguramente al compañero compañera jubilado que tuvo una clave de personal de apoyo, aunque le hubieran tasado su, su, su pensión en salario mínimo si se actualizara, de todos modos. Es una cantidad que no le permite vivir con dignidad. Por eso tiene gran relevancia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en CETE, porque ha dado esta lucha histórica y la sigue dando. Que se escuchen estos aplausos, compañeros. Aplauso fuerte. Hey yeah. Seiscientos El ganador es el número mil doscientos